los diarios nacionales, mis amigos. Así Sin que, que vámonos inmediatamente a ver la pregunta del día. Vamos a ver si la colocamos en pantalla y ahí está. ¿Cómo valora usted los cinco primeros meses del gobierno de Luis Abinader Corona? Háganos el feedback 829-451-3381. Esa es la vía de comunicación. Pienso que ha tenido eh, luces y sombras, más luces que sombras. Hay cosas que se han hecho que, bueno, eh, hay una situación con el gobierno de Luis Abinader y es que está amarrado indefectiblemente a las malas decisiones de Hipólito Mejía y su grupo. Esa decisión de Jaime Martínez le ganó mucha antipatía al gobierno. Jaime Marte Martínez, un hombre que tiene cosas que no ha explicado a este país y que probablemente morirá y no explicará, pero todo el mundo sabe a qué se deben. Pero, nada, la lucha política, el... El equilibrio que debe haber en un partido que Para él es, mejor, para él es más fácil Nombrar a Marte Martínez en la posición que quiera Hipólito y no ponerse a pelear Con la mitad del, del PRM Y entonces crearse un estado de casi Indivisión y yo además dije, de ingobernabilidad Mira yo dije, yo dije Hace un tiempo Cuando aún no había Tomado posesión eh, Luis Abinader. Abinader Que el handicap De él va a ser al año de él gobernar la, fac, la facción Comenzó de, primero, antes del, antes de, de Hipólito Mejía y empezó sí. antes de tomar la posesión. Sí, me acuerdo de esa expresión tuya. De, así mismo porque ya estaba dando muestra a quien no quería que se le tocara porque salió a molesto, el palacio. molesto de reuniones y acuerdos de su propio partido a visitar el Palacio. Bueno, señores, Abinader, Abinader se dirigió al país por sus cinco meses de gobierno. Aborda logros alcanzados. Ahí está la imagen. El presidente Luis Abinader Corona volvió a dirigirse en la noche de ayer al país, esta vez para abordar los logros alcanzados en sus primeros cinco meses de gobierno. Su intervención se produjo a través de una especie de programa donde ciudadanos le hacían preguntas al mandatario sobre distintos temas, incluyendo turismo, educación, salud, infraestructura, corrupción y otros temas. Entre los temas tratados por el primer mandatario también, habló del aumento salarial de los policías y de las acciones que emprende el gobierno para combatir la corrupción. Al referirse a este tema, a la corrupción, indicó que el país ha avanzado décadas y que hoy el Ministerio Público no responde a intereses políticos porque el que la hace, la paga. En otra parte, llamó a la población a tener esperanzas en la recuperación del país tras las medidas sanitarias y económicas adoptadas frente al COVID-19. Dijo que el gobierno trabaja en muchos proyectos que al salir de la pandemia permitirán a la República volar más alto que nunca. En cuanto a las vacunas, recordó que el gobierno contrató 20 millones de vacunas, eso han estado dando número inexacto. A, a, a lo loco. 20 millones de vacunas, de las cuales 10 millones son de AstraZeneca, o sea, la Universidad de Oxford, y 8 de Pfizer, 2 del Sistema de la Organización Mundial de la Salud OMS, entre otros temas de interés. Vamos a ver entonces, ahí están las imágenes de apoyo. Eh, no hay alguna de las preguntas hechas, parte del video no hay de las preguntas hechas por el público al presidente. No, no, no tenemos eso. Si no, continuamos, no hay ningún problema. Eh, todo el que la vio, si no, está, esto está en YouTube, esta, esta, sí. esta intervención del presidente. Adelante, Yerian. Miren, <coughs> yo creo que el presidente eh, no debió hablar anoche. Ajá. No, creo que no debió hablar anoche porque ¿Por la, los presidentes buscan porque la atención. ¿Por qué? No, no, sino porque ah, la, los presidentes siempre deben buscar la mayor atención. Bueno. Que, que el pueblo le, le preste atención en lo que está diciendo. Es anoche la gente sí, estaba, en otra estaba cosa. viendo el juego de pelota. Eso lo indica. Incluso el video de YouTube cuando tú entras lo que te, lo que tiene ahora es tres mil y tanto de, de, de, de reproducciones, lo que significa que por lo menos en YouTube muy muy poca gente lo pudo ver. En la televisión tú sabes que la mayoría no, del juego. pueblo dominicano estaba viendo el, entonces eso eh, medio como que me un poquitico el discurso del presidente. Él habló de economía, utilizó el mismo estilo eh, que ha implementado de, de conversar con, con la gente, con personas, verdad. Naturalmente son mm. modelos que con preguntas eh, dirigidas. ¿Cómo lo eligen? Eh, no sé cómo lo eligen, eh, pero son personas, ¿verdad?, que te, le hacen preguntas abiertas al, al presidente y eh, vemos que en lo que tiene que ver con la economía, él dijo que tenemos los niveles de reserva del Banco Central más alto de toda la historia, con unos 10.700 millones de dólares, eh, casi mil dominicanos eh, admitió, que habían casi 700 mil dominicanos en el programa FASE y que ya solamente quedan unos 65 mil o quedaban al 31 de diciembre, lo que significa que ya se ha ido mejorando la situación económica de esas personas o, o, el, gobierno, o el gobierno ha dejado de, de subsidiarlo. Exacto. La tasa cero para siembra del sector agrícola, lo recordó anoche, la economía dice él que ha tomado, y esto es un detalle que hay que ponerle atención, 65 mil nuevos préstamos. Ahí él medio como que quiso... Hay, hay, que, hay que tomar en cuenta una cosa, el presidente anuncia esto y hay mucha gente que está cogiendo esos préstamos para otra cosa. Yo pienso que el Banco Agrícola, creo que a través uh -huh. del Banco Agrícola que se están dando, debe supervisar adecuadamente los préstamos. Mira, el presidente dijo también que entre octubre, noviembre y diciembre recaudamos más dinero a través ¿verdad? De, de los organismos recaudadores que, que el año pasado, eso es importante. Eh, habló también de que va a implementar el programa Burocracia Cero, gobierno eficiente que Significa que la gente va a tener más accesibilidad Según él, a, a, los, est a, la, a los estamentos de, de, del gobierno eh, Y dijo que en aduanas eh, Un furgón debe salir en una 24 horas Esto como para agilizar lo que tiene que ver Con la parte económica del país eh, Un detalle que él criticó del gobierno pasado Y es que dijo él que los 100 mil millones de pesos que Danilo Medina anunció que le había dejado, dice que no, le, que no se lo dejaron y que sin embargo le dejaron una deuda por 25 mil millones de pesos. En, con relación a la educación, habló de que la mitad de los liceos van a ser convertidos en politécnicos, creo que es una exageración del presidente porque difícilmente va a poder cumplir con eso, pero... Vamos a darle beneficio de la, ¿La duda. ¿La mitad era? De ¿Cómo? los liceos. La mitad de los liceos de la República Dominicana, convertirlo en politécnico. Él sabe lo que eso lo que eso conlleva, convertir los liceos en politécnico. El año escolar... Aquí eh, dice, tenemos el liceo Manuel María Castillo. Eh, eso no es eso no politécnico. Aquí hay un solo politécnico. Esa, esa, quieren hacerle creer a la gente que es politécnico. Y, ajá, y ahí tú vas y no hay nada. Nada. Ellos lo saben. Él dijo que el año escolar, fue una crítica del gobierno pasado también, eh, no estaba listo pero que ahora se van a comprar los equipos. Ahí le mintió al pueblo, porque eh, la mayoría, creo que ya un 98% de los maestros, eh, ya tiene equipos que estaban de la, de, la, de la gestión pasada. Entonces, no puede el presidente, que yo les recomiendo que, que, que más que criticar, y, y porque entonces cae en, en el juego de la mentira, que se enfoque en gobernar a futuro, presente y futuro, y que, y que, y que tiene, tiene que olvidarse necesariamente del pasado. Eh, por otro lado, habló del COVID, dijo que, que, que he, han tenido que cerrar el país por un aumento de la positividad. Dice que la tasa de letalidad, y aquí mintió el presidente, otra vez, dice que la tasa de letalidad es de las menores de todos los países del mundo y de América Latina. ¿Y por qué yo, yo digo que el presidente mintió? Porque la tasa de letalidad que se está sacando en la República Dominicana no se corresponde con los números reales, porque los muertos no lo están contando. Y ya ustedes verán, eh, en el día de hoy, ya se me acabó el tiempo, me di dice eh, la Dirección Provincial de Eduardo de Salud Pública que se va a cruzar, era ayer, vamos a ver si aparecen hoy, los datos de aquí con lo de la capital. Bien, Francis. Bueno, miren. O sea, que va a subir la, el, la cantidad de muertos. Eh, todos sabemos que recibir un gobierno en estas condiciones, como lo ha tenido que recibir el presidente Luis Abinader, es de mucha paciencia por parte de quienes esperamos la redención del Estado y de sus fuentes primarias de producción, que está el empleo, está, digo, está la industria, la empresa, viene el empleo, los bienes y servicios, entonces son una dinámica económica uh -huh. que son las que sostienen la sociedad y el estado es decir una combinación de todas ellas hace florecer pero en circunstancias como la que el 2020 nos cambió y que ha hecho que vivamos hoy en COVIDianidad son aspectos que en cierta forma en el sentido eh, de, de bien hacer, debe existir también, aunque no vamos a parar de exigir, la, la paciencia y la espera. Ahora, creo que ha sido bueno, el gobierno de Luis Abinader ha tenido que enfrentarse con un déficit que no vamos a juzgar al gobierno pasado eh, tan de tantas cosas que yo podría explicar aquí, porque también le correspondió iniciar el, la lucha contra una pandemia y donde se invirtió bastante dinero, lo único que no fue eficiente ese dinero, ni para la pandemia, ni para el país. Es decir, ni para contrarrestar, ni para garantizarnos que el gobierno que entrara muy por el contrario, Danilo Medina, en un discurso propio de él, dijo que el gobierno siguiente, si no era él que gobernaba, se le iba a hacer bastante difícil gobernar. Y viendo la rueda de prensa eh, de, lo, de, de lo que es la, la Comisión Económica de la Fuerza del Pueblo, Hace un levantamiento y contrasta con lo que ha establecido el presidente, ya que aunque hay esperanza, y lo vi al hijo de Felucho, ¿cómo se llama este joven muy dinámico? Ariel Ariel, Ariel que, que es esperanzador la, la, la vía futuro de 6% del, del crecimiento del Producto Interno Bruto, es el banco y... Central. Y en base al Banco Central, a los datos del Banco Central. Pero aquí todos debemos saber que lo que se está en juego es librar la batalla contra este mal que desconocemos. Y que a pesar de que tenemos proyecciones, según dio el presidente, de unas 10 millones de vacunas, 20. Eh, parece que se hay una equivocación no porque la dividió él dijo que son 20, 20 millones de vacunas vacuna, 10 millones de Pfizer de AstraZeneca 8 de Pfizer bueno y pero la que, la o. O. O. La que o. O. O. tenemos o. clara es que ya AstraZeneca, AstraZeneca AstraZeneca está en programación de recibirse en la primera semana de marzo unas 400 mil porque mira, parece pero mira ser pasa. que vamos a recibir dos dos pero mira qué pasa AstraZeneca ha dicho que no tiene vacuna disponible hasta hasta abril bueno, pero hay bueno, una... Pero hay una... administrando la que vayan llegando. Que no, que, que según AstraZeneca, la, su vacuna está disponible a partir de abril. O sea, pero, en marzo no la tiene para, para, para estos países. Bueno, pues de todas maneras, el, el cronograma que presentó el, el, el, el... ¿Cómo se llama el amigo tuyo de... El, el paralegal del palacio, ¿cómo que se llama? <risa> Antoliano. ¿Cómo es para legal? No, no, déjame ir. No, pero no, ¿cómo es, que, es ¿Cómo que? Oye, para legal le dijo. Pero, Ay, pero, pero ya, venga, que sí, Pensé en buscar. No, no, Francisco. está bien. Sigue para legal. Pensé en con, Concluye, presidente. Y para hacer un <risas> trabajo más concreto. Mire, entonces, la fuerza del pueblo le ha planteado al presidente Abinader que debe emplear un 1% para impulsar la, la, la inversión de infraestructura y esperar que se restablezca el 10% del privado. Para que esa combinación que yo hablaba en el principio tenga resultados positivos, porque definitivamente, aunque valoramos positivo la gestión, hay aspectos de la gestión que deben ser corregidos no? y que lamentablemente no le han ayudado en nada. ¿Cómo son esos puntos de, de inclusión de la facción sí, de, lo que que el PPH, hace un del PPA? Mira, mira, este... digo perdón, Hipólito Mejía. También se me fue ahí. <risa> mira, eh, yo pienso que en términos generales el, el gobierno ha tenido más luces que sombra. Sí. Lógico, es un gobierno nuevo, dice un refrán muy popular que es COVID la nueva Barre bien. Y eso la gente, y además la gente siempre tiene expectativa con los gobiernos y a veces como que le deja pasar algunas cosas en los sí. primeros meses, ¿no? Eso pues es normal. dentro del tiempo. Exactamente, eso es normal. Ahora bien, hay un asunto, un invento que se llama posverdad. La posverdad es acomodar la realidad a tus intereses. Y eso lo hacen muchos los políticos, por eso los políticos maquillan la verdad, maquillan la realidad o intentan hacerlo para poder acomodar los acontecimientos a su beneficio. El presidente de la República es un, es un Chicago boy, definitivamente para lo que me para lo que en los años sí para lo que en los años 80 sabían lo que era un Chicago boy era un, un abogado o economista salido de la Universidad de Chicago y que eh, hacía las veces de, eh, ¿cómo se llama?, eh, cabildero, eh, pero tiene un nombre en, en, en inglés, Francis, ayúdame con eso, ¿no? De, se llamaba los cabilderos, los que siempre estaban eh, este, abogando por algo o, o por alguien sí, en el Congreso, eh, en la Casa Blanca. Un lobista. Exacto, un lobista. Un lobista. Entonces, el presidente tiene ese feeling, tiene ese estilo, tiene esa forma. Un hombre con una visión a futuro bastante buena, por su formación, por su condición de empresario, pero también utiliza mucho la posverdad. Como por ejemplo, cuando habló de Haití, dijo, hemos resuelto los problemas de años con Haití en apenas cinco meses. Él sabe perfectamente que eso no es verdad, absolutamente. Y nadie que tenga dos dedos de frente puede pensar... Que años, decenas de años de problemas, cientos de años de problemas con Haití, no se van a resolver en cinco meses. Sobre todo que de, desde Haití no hay la, la disponibilidad, porque Haití no es, no es un país. Haití es un, paquete, un grupo de gente. Sí. Eso es lo que es Haití, un grupo de gente. ¿Ya? que el presidente se le vence ahora su periodo en febrero y las elecciones van a ser como en, en mayo, en septiembre, qué sé yo. Eh, Exactamente. Septiembre. Entonces, ahí indudablemente que no hay institucionalidad. Usted no puede resolver de país a país una situación con alguien que no tiene una estructura formada, y con que no quién tiene... negociar tampoco. Exactamente, que no tiene una... Solamente se le ha calificado de oportuno partiendo del nuevo ministro de Relaciones Exteriores que ya habíamos advertido el señor Álvarez, era un pro haitiano. Eh, consumado y, fu y fulimundo como decía que en paz descanse Huila García uh -huh. y, y sus compartes que están en economía y desarrollo como es Seara Hatton y el otro que está en el instituto en el Instituto Nacional de Migración eh, Lozano es decir, que son toda una estructura de ese grupo que operó por más de 20 años en el sistema de Naciones Unidas, promoviendo y achacándole a Balaguer la no, el no interés en solucionar, porque ellos lo que querían era la fusión desde el principio. Ya se ve más claro. Y espero Bien. que mucha gente no se, no se inubile. Fuera de la fuera, de, la, fuera ver, de las cosas que lleg, se han dicho aquí. El sí, sí, señor. Fuera de las cosas que se han dicho aquí. Eh, de lo que ha dicho Francis, de lo que ha dicho Yerian el presidente de la república tocó otros temas, en aduana dice que un furgón debe salir en 24 horas para hacerlo ah, sí, más dinámico decir la, la reducción de la burocracia Exactamente. En, el, en educación dice el año escolar no estaba listo pero es ahora cuando se van a comprar los equipos pero ya la mayoría de maestros tienen computadoras, lo que dijo Yerian sí. lo está diciendo, lo está aclarando eh, y eso se puede confirmar quizás con, con la ADP, uh -huh. eh, ver que es más o menos el porcentaje de maestros que ya tienen computador. Con relación al COVID, dijo, hemos tenido que cerrar por el aumento del contagio y la positividad. Sí. Y a partir de hoy, comiencen a calcular 14 días a ver lo que va a pasar en Santiago. La tasa de letalidad es de, es de, lo, es de, los, es de las menores que todos los países del mundo y América Latina. Eh, se va a vacunar primero al sector salud, eso se dijo. Aunque hay gente que quiere que vacunen primero a los diputados, por si acaso la vacuna falla. <risa> pero qué fuerte. Qué pero ustedes no han visto los memes. No, pero vacunen a los médicos, no, vamos a buscar a los diputados a ver pues si falla. Sí. Bien, eh, con relación a las ayudas sociales, no se puede, no, no se pudo continuar, no, no se puede continuar todo hasta abril. Programas comer primero 800 mil personas y lo piensa llevar a un millón. Van a recibir el doble, 1.680 pesos. Con relación, con relación a Haití, aquello que mencionó de la posverdad, el intercambio de energía con Haití, eh, no entiendo eh, a qué se debe porque bueno, tengo entendido sí. que el sistema energético haitiano no. está casi colapsado. Claro, obviamente, porque eh, lo está diciendo y le mandó un mensaje a eso que está muy inquieto con la con la posición del presidente frente al tema haitiano, porque lo siguen incitando a que él caiga en la trampa de decir eso que dijo. Lo único que le critico es esa parte. Bien, y con precisamente relación, lo voy a, hacer cuando con relación a la debate. parte orienta, dice que ha, se ha reducido a un 27% lo que atienden los hospitales, parece que era más. Y, y la construcción de hospitales en Haití con esa finalidad de reducir cada vez más. Eh, con tú, relación a un tema que no, tú no has tocado, Francis, que no. te da de frente, es eh, con las EDE, pues tú tienes una, un, un, un asuntito ahí. Sí. Dijo sí. que prácticas de corrupción se llevaron al límite, las estamos eficientizando, Extremo. haremos alianzas sí. alianza públicas y privadas para que dejen de ser un botín político de los gobiernos. Sí. Con relación a la policía, niveles de criminalidad no han aumentado en estos últimos meses. Eh, claro, la pandemia ha ayudado. Sí, Recuérdese, señor presidente, que la policía anda en la calle. Claro. Anda en la calle, que pero antes, hoy, en, tie en tiempos normales, no había ese patrullaje. Hay que, no, hay que Y algo importante es que la gente no está en la calle. ¿Cómo, Tam, sí, ¿cómo tú atracas sí. a una gente que pero, no está en la calle? Pero también eso te indica a ti, la ma única manera de prevenir el crimen es el patrullaje porque ahora con este patrullaje obligatorio por el asunto del toque de queda, el delincuente no está en la calle. La justicia, Ministerio Público... Está cambiando Público. De, de modo operando. Uh -huh. Ministerio Público Independiente, fortalecer el poder judicial a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, el gobierno anterior no tenía control, dice Cámara de Cuentas, nunca hizo una auditoría. La Cámara de Cuentas realmente, la verdad que me da como mucha cosa pensar que un hijo de Hugo Álvarez Valencia, ¿no? Sí. Eh, se vea envuelto en esta vorágine porque su papá era un hombre, era un hombre acabado. Eso me dijo. Caballero. Eso me dijo en un momento. No don, era mi amigo. El mi doctor amigo, Marino Vinicio Castillo. No, no. Yo no, lamento no. que este muchacho sea. Vincho Castillo lo conoce muy bien, igual que yo, porque sí. don Hugo Álvarez y yo tuvimos casos enfrentados. Don Hugo trabajó muchos años para compañías de seguro, y yo sí. durante mucho tiempo me dediqué... Él es muy parecido a ese señor. Sí, sí. Durante mucho tiempo me dediqué a pedir esa limosna de los casos de, de, de, de, de 241, como le llamamos, porque, oígame, eso... Amado. Hay que hay que tener un corazón bien puesto para asumir. Pero esto. paralelamente, a propósito de que el gobierno... Yo, yo, recuerda que yo le decía ayer... Que el, que el presidente de, de, iba apelar, Déjame concluir el tema y, y, tú, y tú... A justicia y, tú, y okay. a corrupción. Bien. El gobierno anterior no tenía control, la Cámara de Cuentas. Vamos a tener un país más institucional desde la creación de la República. Así que adelante. Entonces, para, paralelamente con eso, yo decía ayer que el presidente iba a apelar a la justicia independiente. Es un discurso muy repetitivo. Creo que ya tiene que irlo cambiando. Y a la corrupción, porque ese ha sido su buque insignia pero paralelamente con eso Alicia Ortega ayer eh, le informe. tiró un informe sí. donde eh, muestran una nómina abultada oye esto sí. Francis, sí. uh -huh. abultada en la comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial gente cobrando 50 mil pesos y sin, hacer sin nada. trabajar y que ni siquiera saben cuál es su función, lo llamaban ¿Y cuál es su función? No, yo no sé. Y usted cobró, sí, yo cobré 45 mil. Y 50 mil. Eh, ¿Y qué, cuál es su función? No, yo no sé. ¿Y cuál es su grado académico? Ah, no, yo soy bachiller. Debe bachiller, cuidarse es? de eso. O sea, acá, Francis. ¿Cómo que.? Deben cuidarse de eso. No, que, cuidarse presi de eso? El, para, el presidente que tiene que correr.